Hola amigachos, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, y estamos hoy con este nuevo tanque que va a salir eh, Está en el Super Test eh, Bueno, así que se llama el Concept 1B Bien, es American, es estadounidense Y va a ser un pesado de Tier 9 No tiene mucha forma de pesado Tiene más la forma de un ligero, si se dan cuenta, de un mediano, una cosa por el estilo Pero, bueno ¿Qué podemos decir de este tanque? En principio, acá tenemos un par de imágenesillas. Es raro, man. Es muy raro. Es un tanque bastante extraño, bien. Pero bueno, eh, es el tanque nuevo que, que estará saliendo en en breve, digamos. Todavía no hay fecha de lanzamiento, o por lo menos no, no se sabe. ¿Y qué podemos decir del tanque en sí? Bueno, podemos decir que tiene 400... Puntos de daño por tiro Bien, es lo que pega 400 por tiro va a estar pegando Recuerden siempre que es un daño promedio Bien, el que estamos anunciando Con su bala estándar Que va a ser munición APCR La bala estándar va a ser APCR Con 258 de penetración Lo que no está nada Pero nada mal para un pesado De tier 9, piensen que Incluso los pesados de tier 10 A veces, en ocasiones eh, no tienen esa penetración, ¿bien? Con la bala estándar. Y encima, piensen que es APCR, o sea que ¡fiu! la velocidad del de misil, del misil, bueno, del proyectil, vuela. ¿Qué más? Penetración con la munición Gold, con la munición de oro, con la munición Premium, como quieran decirle, 310. Estándar, dentro de lo normal, digamos, no, no, no es que wow, vas a poder penetrar los tier 10 tranquilamente. Siempre que apuntes, obviamente. Eh, pero está, está bien, digamos, está bastante bien. Y la eh, munición HE, la explosiva, la última, pega unos 505, 515, perdón, 515 de daño promedio. Bueno amigos, eh, tiempo de recarga en 10.2 segundos. Bien, recuerden que si le ponen barra de carga y tal vez eh, ventilación... Podría estar bajando esto a unos 9 segundos, más o menos. Eh, lo que no está nada, nada mal. Porque pegar en 9, es más, incluso se puede bajar un poquito más con el chocolate y demás cosas. Ah, chocolate. Lo que, el, el consumible premium que usen los americanos, que no me acuerdo en este momento cuál es. Eh, y sabes que no me, lo estoy pensando, me va a salir... No es café, no, no no me acuerdo. Bueno, no importa, rollo de canela, no sé. Lo que usen, lo que usen, eh, si le pones eso, va a poder bajar a unos 9, a unos 8 y pico. Así que, ojaldre, porque el DPM se va por las nubes. Dispersión de 0,36, no está nada mal. Obviamente estos son números, después quiero verlo en el campo de batalla, quiero verlo reflejado realmente como es, porque... Ya saben ustedes que los números son números y después hay que ver. Porque, por ejemplo, el Yatwan 100 que yo lo tengo y lo he jugado mucho, tiene una dispersión de 0.32, y... más o menos. Y después, cuando lo jugaste, te das cuenta que tiene una dispersión de 0.40 aprox, más o menos. 0.38, ponele. No es real, digamos. Así que, bueno, quiero ver si estos 0.36 son reales o solamente eh, lo que hice aquí el papel. Tiempo de apuntado, i mean Time, 2.1 segundos, bastante, bastante bien, porque si le pones un cierre de retícula, va a estar cerrando en 1.9, 1.8 y pico largos, 1.88 más o menos. Eh, velocidad de la torreta, 32 grados por segundo, bien, normal, perfecto. Eh, ángulos de elevación y de presión del cañón, menos 10, lo que lo va a hacer un torretero, porque vas a poder asomarte por una cuesta y disparar hacia los de abajo, desde luego que no es un Emil, no es uno de los Emil, el que quieras, el 1951, el Emil normal, el Emil 2 o el Bang. es lo mismo, que tienen menos 14 de, de presión, más o menos, no pero menos 10 lo va a hacer un tanque muy muy eh, bueno para hacer hold down bueno 40 bueno 40 20 para arriba, no decíamos 20 está bastante bastante bien, o sea que si tenés a alguien que te está disparando Vas a poder asomar el cañón hacia arriba Y por dispararle Capacidad de proyectil 40, medio cortina, ¿no? 40, pero recarga en 9 segundos Más o menos, 8 y pico Bueno, eh, se va a quedar medio cortina para mí Para mí eh, Movilidad Hacia adelante podemos ver Que tiene unos 45 km por hora Se va a mover a eso Y hacia atrás, marcha atrás a unos 18 km por hora Va a tener un motor De 900 caballos lo que le va a dar una potencia específica de 20,6. Mucho. Muchísimo. Para mí, por lo que se ve, es un falso, un falso pesado. De acá a la China. Falso pesado estilo Renegade. Estilo... Pff, 277. Eh, y bueno, ya saben. Los que no, no, no son... Eh, pff, el T29 de Tier 7, el pesado, que es un pesado, pero en realidad el, si tiene cuerpo de bebé, o sea, una vez que ves el chasis de la, del tipo ya está. El tema es encontrar el chasis, ¿no? Justamente. Eh, mucha movilidad, mucha, 20.6 es un montón. Pensá que el M41, el ligero Alemán Premium, tiene una potencia de 21.6. O sea que este se mueve casi como un ligero. Es medio pesado, es un ligero bastante pesadete. Pero. Muy, muy bien, muy bien. Muy, muy bien. Puntos de vida: 1800. Bueno, ok. Vamos a tener algunos puntos de vida. Tampoco, tampoco es la panacea, pero. Bien. Ok, ponele. Para mí se queda un poquito corto. Podríamos decirlo para peso. Es todo subjetivo, lo que digo son opiniones mías, personales. Puede que ustedes discrepen y que le, que es, le parezca que es un montón. Bueno, a mí con 1800 es medio Gortinelli y la cosa. Eh, porque pensá que un uno de tier 8 tiene 1600, un defender tiene 1600, un lowe tiene 1650. Y te vas a ver contra Japan 100. te vas a ver contra IS-7, te vas a ver Contra 705A Te vas a ver contra 60TP con este Te van a pegar 800 de un tiro Vas a tener que tener Mucho cuidado, mucho cuidado eh, Bueno Decimos que entonces tiene De Blindaje, a ver, esto me interesa mucho Blindaje de eh, Chasis 130 frontal Bueno eh, Es que es más o menos lo que decíamos ¿no? Es un falso pesado Va a tener esas características Va a ser un pesado con buena movilidad Más típico Más típico de los franceses Tipo el FCM 50 toneladas Una cosa así que es un pesado Pero al uso no es un pesado tiene que hacerlo como un medio porque te entran pero todas Entonces eh, Si jugaste el Renegade va a ser algo similar Ponele con más movilidad todavía, incluso. Eh, no tenés esa torreta gigante. Pero que vas a poder sacar a torreta porque tenés 2.50, ¿bien? Y es muy angostita. Calculo que en el mantelete no le podrás entrar. Quiero suponer, por favor, Wargaming hace que en el mantelete no le puedan entrar. Pero, fíjate que tenemos después de lateral de chasis 120. Bueno, 80 de atrás. Pero, la cuestión acá creo que va a ser... En base a mi experiencia va a ser sacar torreta lo máximo que puedas. Y esconder el chasis de acá a la china. Porque si no, en cuanto mostras un poquito el chasis, te las cuelan todas. Eh, bueno, 250 dijimos de frontal de torreta. 110 lateral, 100 traseros. No está nada mal, me parece bastante, bastante bien. Piense que la torreta es bastante más chiquita que el, que el cuerpo en sí. Con lo cual, si asomas torreta, va a estar bastante complicadete para los... Para los rivales. Eh, ¿Qué más? Bueno, visión 400 metros, está bastante bien. Y alcance de señal 750 metros. Acá tenemos un par de imágenes. Wargaming.net, todos los derechos reservados para la gente de Wargaming. Eh, es como les digo, chicos. Cuerpo de bebé, no tenés una gran, gran, gran inclinación tampoco. O sea que, lo que sí, me, o sea, fíjate que tiene un perfil bastante, bastante bajo, como muy chatito. Y eso va a hacer que puedas eh... Esa, se me fue Se me fue el dedo Eso va a hacer que puedas eh, sacar torreta O ocultar el chasis por lo menos Dentro de Detrás de un montículo de, de tierra de, de lo que fuere, de una montaña Lo que fuera, lo que sea y... y vas a poder Y vas a poder pegar Está bueno, está bueno Fíjate que la cúpula del comandante tampoco es la gran cosa Pero tiene su cúpula ahí atrás Que, bueno, va a ser blanco seguro Y la torreta Está bastante complicada ¿no? O sea, es una torreta bastante difícil Mira, mira lo que es Bastante, salvo que acá le puedas entrar Abajo de este de, de la estrella americana, digamos Que tiene la torreta Si no le podés entrar ahí Va a estar complicado ¿no? En el visor de frontal Abajo del cañón, abajo del mantelete, si no. Pero está, está complicado, la verdad que está muy difícil. Va a ser un lindo, un lindo, lindo, lindo tanque, pareciera. O al menos eso es lo que aparenta, es lo que aparenta, ¿no? Eh, bueno, amigos, pasamos a las noticias que han aparecido en el día de Today, hoy. Anuncios. Tenemos desde el 31 de enero al 13 de febrero. Fin de semana eh, de conversión de experiencia libre. Conversión de experiencia libre de experiencia de la tripulación 1 por 20 hasta el 3 de febrero. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Para Javier esto. hice eventos de fin de semana del 31 de enero al 3 de febrero, ok. Bueno, te, te recuerda lo que tenés. tan Rewards, ahora lo vamos a ver. Guerra de Dinastía, ya hice un video, si no, eh, se los voy a estar dejando por acá o por acá. Seguramente eh, Año Nuevo Lunar Que sigue Paquete de ayuda Mike Bueno, esto es para los que tengan Twitch Prime eh, Misiones de torneo Ofertas del Sherman Bueno, estas son las ofertas del juego Vamos a pasar entonces directamente a Le quiero mostrar esto El Tank Rewards Esto es importante Ah, importante, o sea Los que quieran jugarlo Tank Rewards de San Valentín eh, comienza el 31 de enero a las 5.20 de México, 6.20 de Colombia, Ecuador, Perú, 7.20 de Bolivia, Venezuela, 8.20 de Argentina, Chile, Uruguay, 26 eh, al 26 de febrero. ¿Bien? ¿Qué vas a poder conseguir? El Retain Panther. Retain Panther. A ver si lo podemos ver. Acá está. Yo la verdad es que en esta ocasión no lo voy a hacer al Rewards porque, bueno, irán saliendo solas las misiones. Pero no, no es que voy a estar pendiente Exclusivamente de esto eh, Es un tanque que ya tengo Ya lo tengo en el garaje eh, No es un mal tanque No es un mal tanque para nada, que podemos ver sus características eh, Daño 135 Penetra 150 Con AP y con APCR 194 Daño por miento 1928, cierre de vertícula en 2.3 Dispersión de 0.35 eh, puntos de vida, 840. Blindaje frontal, 80. Blindaje frontal de torreta, 100. Lo cual eh, hace que el tanque está inclinado Puede que saques algunos rebotes también. Pensá que es un medio. Eh, una potencia específica de 15,38. Velocidad máxima de 55. Y eh, visión máxima de 370 metros con una señal de radio de 7,10. No está mal, tampoco es... El tanque de la historia de Wargaming Es el tanque de la humanidad de Watt Pero está bueno, está bueno para tenerlo Si sos coleccionista, vale la pena que hagas Este Tank rewards ¿De qué consta el Tank rewards? Básicamente ir coleccionando fichas, tokens Y ir, digamos, cambiándolas por recompensas Así que, en ese sentido, está, está bueno jugarlo ¿Qué más? Y lo otro que tenemos es esto que también me interesa ¿Querés convertirte en sheriff? ¿Querés ser comandando que tiene su cuenta de sheriff? Bueno, eh, acá te dice, ¿es tu sueño convertirte en un sheriff? Bueno, pues entonces estás de suerte con el objetivo de incrementar la presencia de estos raros jugadores en el campo de batalla. Daremos la oportunidad a cualquier jugador de convertirse en uno por tiempo limitado para repartir amor en forma de oro. A ver, ¿qué es un sheriff? Básicamente, bueno, acá lo dice, pero... Eh, son, es personal de Wargaming. Los CCs, como lo soy yo, contribuidor de la comunidad O BC, voluntario de la comunidad Como puede ser Jimmy, Pepe Truelo, etc. Algunos de los chicos que tenemos aquí eh, Pertenecemos a este a este clan, digamos Sheriff Hunt de Sheriff End Event Y eh, cada vez que nos matan con esa cuenta que salimos al campo de batalla Cada vez que nos matan se ganan 250 monedas de oro Es un evento que está aquí en, en NA, digamos y está, está bueno Van a poder tener su cuenta de sheriff ¿Cómo haces para tener tu cuenta de sheriff? Bueno, es muy sencillo Tenés que aplicar para eso Acá te dice, aplica para una cuenta de sheriff Cliqueas acá directamente Y te va a llevar al lugar donde tenés que ver Cuáles son los requisitos Ojo que tener una cuenta sheriff implica toda una responsabilidad Como te dice acá, no es voleo. Eh, tengo una cuenta sheriff Vengan amigos que les doy oro a todos No es así, tengan mucho cuidado Porque les pueden bañar su cuenta la de Sheriff y la suya propia personal. Porque si te mandas una cagada con esta cuenta, es. Eh, es. Es jodido, es complicado. Guardame tiene el ojo puesto sobre sobre estas cuentas. Bueno, acá hay un par de ganadores, ¿no? Acá está, nombra los, los jugadores que han ganado: eh, Dragore, TJ, Doble Click, Destinyx, Dark Temptation y Frey Sebas. Son los que tuvieron su cuenta Sheriff. Y acá te dicen algunos de los requisitos, si jugaste al menos 3.000 batallas y quieres ser un Sheriff, dinos en el foro por qué deberíamos darte una. Bueno, va a haber 5, así que tal vez pueden que, puede que se ganen alguna de ellas. Bueno, directamente van acá amigos, como les dije recién, aplicar para una cuenta Sheriff y listo. Bueno queridos, les mando un beso enorme, hasta aquí hemos llegado entonces con lo que son las noticias y las nuevas novedades del mundo WOT otra cosa que quería decir es muchísimas muchísimas gracias porque el video de los 10 consejos que di para mejorar jugando el world of tanks pasó con creces estamos en ciento y pico de me gusta con lo cual ha superado con creces mis expectativas ya que los videos por lo general no suelen pasar de los 30 40 50 me gusta más o menos por eso le puse una tasa de 100 el doble y lo hemos pasado con creces muchísimas gracias a cada uno de ustedes que le dio like, le dio me gusta al video que subí ayer gracias amigos y nos vemos en la próxima chau chau